Muchitos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje en tono blanco Vamos a ver qué tal nos sale, este maquillaje lo pueden utilizar pues para año nuevo o también para navidad Dependiendo pues el gusto o cómo se sientan ustedes, así que bueno antes de empezar con este tutorial No se olviden pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video tutorial Bueno ya no les hablo más y empecemos para este maquillaje voy a estar utilizando esta hermosa colección de bastantes sombras satinadas de color pop niñas, está súper precioso, lo pueden encontrar en su página, les voy a estar dejando en la cajita de información su link directo. Niñas, bueno, para este look voy a estar utilizando una, pues un corrector que sea clarito, no tan, o sea, blanco, sino más o menos unos dos tonos más arriba de mi color y voy a estar difuminándolo en todo el párpado para que así la sombra o la sombra satinada pues coja mucho mejor así que lo más lo difuminamos todo pueden hacerlo también con una esponjita si es que no les gusta hacerlo con brocha bueno listo para este look pues voy a estar utilizando este color de aquí que es súper clarito es un tono muy muy bonito entonces se llama ahí tienen el nombre eh, bueno, vamos a aplicar este con una brochita pues pequeña Ok, niñas, bueno, entonces lo que vamos a estar Es as, eh, colocando la, la sombra súper clarita En todo nuestro párpado Claro que no en todo, todo Sino vamos a darle como que una forma Así, así y así Poco a poco Así que tengan, tengan paciencia porque pues demora un poquitito. Esto pero... de aquí pues también lo pueden hacer con glitter pero con glitter también sale bonito solo que es como que más detallado porque pues si no nos hacemos un cochinero con todo y el pegamento así que... Eh, con esto de aquí es Pues más rápido Y también de la misma manera Pues también les va a quedar bonito Así que Da igual de la forma en que lo hagan Pero este de aquí sería como que Más rápido Y tampoco no, no se vería tan brillante ¿Cómo le, cómo le diríamos? Más sociable no sociable no verdad <risa> pues más este no sé para que puedan ponerse con cualquier tipo de ropa en especial con una negra quedaría bonito o oh, claro uno rojo también quedaría precioso y bueno pues así niñas ok niñas pues bueno aquí nomás ya yo ya me limpié de los trocitos que cayó del blanco. Entonces se lo limpian si es que después se les cayó. Pues bueno, entonces con un delineador líquido vamos a hacer este delineado de aquí en este lado. Eh, voy a estar primero haciendo la línea. Traten de medir si ambas, ambos ojos estaban igual. Luego voy a venir de aquí. De esta manera. Y ahí lo voy a empezar a repasar solamente. Todo, ahora voy a estar haciendo mi delineado aquí. Y lo voy a tratar de unir con la parte de aquí abajo. Para que no se quede como que abierto y muy en blanco. Al momento que pues vamos a poner la pestaña y todo eso. Pero pues ya sería este resultado Ok niñas, bueno ya me puse, me hidraté el rostro y también me puse primer Entonces ahora sí voy a estar utilizando mi base Voy a estar utilizando esta la base de MAC Un poquito Ok bueno pues ya cuando se hayan difuminado toda su base Ahora sí vámonos a estar colocando el corrector un poquito aquí en las ojeras. Ay, que ando que me cargo unas ojeras. Un poquito a los lados y al medio. Y pues eso de ahí sería todo. Entonces ahora nomás a difuminarnos todo este producto, niñas. Todo súper, súper bien. Lo malo del párpado caído, ya ven. Este que se... Que se pues transfiere la sombra en el lado negro Ni modo pues Así andaremos Bueno, mal mal no se mira Entonces aquí vámonos nomás a eh, sellar el rostro con polvo transducido Suelto O oh, puede ser compacto también, no sé, lo que ustedes tengan Y bueno, ya está ahí Ahora voy a estar nomás eh, eh, poniéndome la máscara de pestañas Niñas, en la parte de aquí arriba Utilizo este que es de Maybelline Y en la parte de abajo Utilizo otro que es de La marca Pop Porque siento que me lo hace más gruesitos Y yo en la parte de aquí abajo pues no tengo casi pestañas Por eso, ok niñas pues bueno Ahora me voy a poner las pestañas Que son de Beauty Kimochi las Melon que son dramáticas Si quieren pueden ponerse pues otro tipo de pestaña No tan dramática, también quedaría bonito y hasta Aquí vamos a hacernos un poquito de contorno Aquí en la papadita, un poquito por aquí Para que se nos vea bonito Entonces aquí también si tienen mucha frente pues Se colocan bastante contorno De más o menos que no, pues, no se note tan así oscuro para que lo disimule la frente y así se nos vea, pues menos frentona. Y si no tienen frente, pues olvídense, no se pueden poner contorno ahí. Ok, niñas, bueno, entonces la parte de aquí se va a poner un delineador clarito o blanco. Yo estoy utilizando este medio rosa que está, pues clarito al menos. Y se mira, pues bonito. Ok, niñas, bueno, la parte de aquí nomás se va a poner, pues máscara para. Que las pestañas se miren pues más larguitas y destaquen más. Ya que en este maquillaje pues no voy a estar utilizando las sombras eh, marrones en la parte de aquí abajo. Para que así a ustedes se les haga más fácil y pues bonito y fácil este maquillaje. Ok niñas, eh, voy a estar utilizando este rubor de aquí que es de color pop de la colección de Hello Kitty. Está súper bonita y vámonos a estar echando en nuestros... Meloncitos No era este Mandarinas Cachetitos Ahí se echa pues lo que ustedes gusten Niñas de la misma colección voy a estar utilizando esta, Este color de aquí que es medio lila Pero súper claro para iluminador están bien bien bonito Ahí pueden ver el nombre estar eh, poniéndomelo aquí Vean, bien encima en el pómulo, un poquito por acá, brilla bastante bien, la verdad, está bien bonito. Y otro poquito aquí en el medio para que pues, se destaque un poco más nuestro perfilado que hemos hecho. Ok, bueno, entonces ahora sí, vamos a poner los labios rojos perrones. Yo sé que ustedes aman los labios rojos, así que pues, pues sí, nos vamos a poner rojo. Aunque yo no soy muy fan del rojo porque siento que no sé. Siento como que no sé. Algo, algo no va conmigo. Y okay, bueno, después nos vamos a pintar un poquitito de aquí. Uh -huh y aquí también, ya me falta como que tajar este, la punta y como que no mm. bueno, voy a estar utilizando este labial rojo que es de la marca de Lance, niñas está bien precioso, el número 07 ok, así mm. Ok, mochitos, este aquí sería ya el look terminado, pero vamos a agregarle unas piedrillas así para que se nos mire pues más bonito, pero ya es opcional, si no quieren pues no le agregan. Y vámonos a ponerlo aquí, así vean, y más otra otra piedrita que va a estar súper chiquita, aquí, o sea vamos a ir de grande a chiquito, vean. Así que bueno mis quimochitas, quimochitos, este de aquí sería pues el resultado de este maquillaje, espero que sí les haya gustado, a mí me súper encantó, es súper fácil de hacer y, y pueden hacérselo en año nuevo o en navidad, así que ya que falta un poquito, así que es súper rápido para una mamá que quiera verse bonita y no quiera tardar tanto en hacer un maquillaje. Les tengo esta, esta opción Así que bueno, si les gustó este maquillaje No se olviden dejar sus deditos arriba Compartan este videito, de esa manera me apoyan muchísimo Así que bueno, les mando un besote Gracias por verme hasta este punto Y pues ya nos vemos este, en el próximo tutorial